Te decía sobre la información que tú diste de, del tema de, de, del paro que lo, la asociación de, de maestros, profesores de la UAS o del CURNE han realizado, tú dices que por salario, por condiciones... Son diferentes reivindicaciones. Pero yo te voy a decir algo. Tradicionalmente. Uno de los mejores profesores pagados sí. en el país son los profesores de la UAS. Uno de los, de los profesionales eh, de la educación que reciben mejores bonificaciones a su retiro, son los profesores de la UAS. Sí, pero son unos, y, no, solo, para colmo, no solo es por el salario que están protestando. Sí, pero yo estoy a, me enfoco porque uh -huh. conozco de los bienes que le pagan a sus profesores. De hecho, hay muchos profesionales que hacen maestría simple y llanamente para entrar a clase en la, la UAS. UAS. Y hay que mencionar que la UAS es la universidad más barata. O sea, los créditos de la UAS son paupérrimos. Sin embargo, tú comparas... El salario de la UAS con universidades privadas, oye, es de cero a la tierra. Y esas universidades cobran miles por un crédito estudiantil. Uh -huh. Entonces yo creo que a veces los profesores... El salario de las privadas es injusto. Esa es una conclusión bueno, a la que podemos llevar. Es injusto, porque a los docentes que no está injusto que en la gente este la país no se no, lo, muchos trabajan por necesidad. O sea, y vocación de servicio, que eso se ah, valora bueno, una grandemente. Vocación, pero, no, pero es un trabajo y hay que pagarlo. En este país sí, es uno de los que más mal se paga a los docentes de todos los sistemas. Sí, pero el sistema de público. Pero yo digo, por ejemplo, hay Haití que se está cayendo a pedazos. Le sí, paga mejor a sí, los sí, pero, docentes. Raquel, yo digo, pero te entiendo, oye, estoy de acuerdo contigo. En la, estoy de la, acuerdo y porque quieren, porque también sí, por los son profesionales, correcto, por ejemplo, modesto y aparte correcto, en por, mis por primeros locación. años de graduado yo di clase en instituto y en la misma universidad me mm. ofrecieron eh, dar clase y yo le dije que no, porque cuando yo tiré el numerito y yo acá, yo vengo aquí el compromiso, a veces yo tenía que dar mm. una reunión, una actividad para venir a dar clases. Los salarios son a, a encerrarme una o dos horas Salario de mi conocimiento y yo simplemente que hice. Claro. De, de la clase. Tú optaste por eso, pero sí hay que reconocer, mira, te hacía el comentario y la, y la comparación que es drástica. Haití le pagan mejor a los docentes que en República Dominicana. El salario mejoró el del sistema público con el, el, la aplicación del 4% de Producto Interno Bruto. Eso vino a mejorar. Una aplicación de ley eh, que hay que agradecérselo a este gobierno, por supuesto. A, un, a cualquier no, gobierno. gobierno na. A cualquier luché, gobierno que luché, yo luché aplicado, yo lo hubiese aplicado a ahí. cualquier. Yo, yo luché por el 4%. Entonces, sí, la UAS es una de las mejores pagadas, gracias a Dios. Claro. Pero son También. muchas las reivindicaciones. Vamos a escuchar la denuncia que ellos hacen para brevemente, un minuto, que escuchemos de los directivos nacionales de la Federación de Profesores de la UAS. se el Consejo Superior de Directivas de la Federación de Asociaciones de Profesores Faprobas, Un encuentro masivo y entusiasta de, la, de todas las directivas de los secretarios generales y presidentes de todas las directivas de las asociaciones de recintos, centros y facultades. Y, y decidió relanzar la lucha del gremio por la mejora de las condiciones de la actividad docente que implicará la convocatoria de una asamblea general para el 26 de febrero, pasando por una serie de actividades con la que se demandará en primera instancia la solución inmediata a la sobrepoblación en las aulas. No más de 40 estudiantes por sesiones. Mejora de las condiciones en que se imparte la docencia. Cumplimiento de la resolución 013-2016 del Consejo Universitario que incrementa en un 25% el salario y los viáticos, mejora de la seguridad social, entre otros puntos que contempla el pliego reivindicativo. Los profesores y profesoras de la universidad no aguantamos más el estrangulamiento que estamos sufriendo. No aguantamos más las condiciones en las aulas, no aguantamos esa sobrepoblación. La universidad recibió 72 mil estudiantes nuevos este año con el mismo número de profesores y eso ha implicado que los docentes de la universidad tengamos que trabajar más, recibir más alumnos en las, en las aulas en las peores condiciones. Este proceso de paros regionales inicia el día de mañana, martes 11 de febrero, en la región norte, continuará en la región este el miércoles 12, el día 13 en la región sur y el día 20 en la sede central. Esperamos de con estos paros una reacción de las autoridades del gobierno central a nuestras reivindicaciones. la Federación de Profesores de la UAS ha empezado por el recinto San Francisco de Macorís, en el día de hoy no ha habido, no hay docencia, y bueno como ustedes bien escucharon, escalonado en los diferentes centros, en el recinto Santiago también, y por último en la sede, lo que buscan es hacerle un llamado a las autoridades, quizás no consigan mucho, porque la propia rectora en Mapolanco, ha dicho bueno, no hay recursos, los recursos que llegan a la UAS no son suficientes mira, para eh, las eh, necesidades mira, la UAS, que tiene mi, la universidad yo tengo mi reserva la UAS es verdad que hay mucha deficiencia de que la población cada día es más grande, pero también hay muchos profesores que no dan clase, ¿Qué? que van ese es otra o, problemática o y, y que son llevados a disciplina. Hay que reestructurar uh -huh. primero todos los profesores que están dando clases porque la UAS es como una herencia. Tú entras a la UAS a clase y, y ya y esa no es tu herencia. Salir, son, eternos. son eternos. No se quieren pensionar y con la edad. No, entonces bueno no, se da, da de claro, todo. Es se verdad, da de es verdad todo. que lo que tú dices si sí, hay más estudiantes, pero hay muchos que no están cumpliendo y son los primeros y que están. Y para eso más. hay un protocolo y hay unas sanciones y demás, pero todo depende paso por paso que se están llevando a cabo, depende de las denuncias y se están llevando a consejo y a disciplina, hay que agotar los procedimientos para luego venir las sanciones establecidas. Mire, a ver destacar, uh -huh. discúlpame, eh, yo de boca de una profesora ya en la universidad donde estudié, eh, precisamente con el tema de las universidades privadas no y el sueldo que ganan los profesores, una profesora dijo que el mismo rector en ese momento decía, una reunión con profesores, que los salarios que él sabía que no eran suficientes y que muchos de los que estaban ahí lo hacían por hobby. Respecto a lo de la UAS, no es... ¿Saben estoy... por qué dan muchos profesores clases en las universidades privadas? ¿Saben por, por qué? Por el seguro. Sí. Mejor. Por la por necesidad de tener un seguro médico. Claro, porque aparentemente... Y con una canasta familiar que anda el algunos, mínimo de 30 mil pesos. Exacto, y algunos privilegios de estatus, pero... Que, que, ¿Que eso hace daño a quién? Al estudiante. Porque tú tienes un profesor que lo está haciendo a sí mismo, como dice Veloso, por hobby quizás. Mm. Entonces hay que evaluar. Por eso es que nuestra educación universitaria es muy deficiente. Muy deficiente. Bueno, las mediciones internacionales nos revelan y nos desnudan ante el mundo con muchas deficiencias, sobre claro. todo en materia, mm. en las claro. matemáticas Mira, e yo con profesores universitarios, yo... Que no saben usar un smartphone, que no tienen cuenta de Instagram, es que de no menos. tienen redes sociales. entonces, O sea, lo de sí, menos. Por porque eso, hay otros errores más graves. Pero cuando tú en dices que un profesor de maestría, yo iba a hacer una maestría, por ejemplo, a los que de, de, colaboramos juntos en mi empresa, yo digo, no haga maestría. Sí, eh. Eso es perder el tiempo. Ahí, ahí estoy yo, como, como dicen los urbanos. Pero es un requisito obligatorio. Es si, un requisito si porque ser en ser nuestro docente. país, por eso que en nuestro país, por no título, ha salido del el mundismo título. educacional. ¿Por qué? Porque aquí nos llevamos de título. Sí, nada más. Y el título, señores, aquí hay técnicos, técnicos que están ganando más dinero que cualquier persona que tiene 10 maestrías. Entonces, las universidades, yo mismo vivo criticando en mi casa de estudio y el CURNE aquí, que no hay carreras técnicas. Por ejemplo, en esta área tenemos, yo apenas tengo 20 años, desde que salí de la universidad diciéndole, miren, tienen que crear carreras técnicas para... Edición, diseño, camarógrafo, publicidad. Aquí no lo hay. Uh -huh. Y hay una necesidad hay per necesidad cápita de, de empresas. Y te lo digo porque yo tengo uh -huh. una publicitaria y no doy abasto. De empresas que necesitan jóvenes capacitados sí. en diseño. Ahora, por ejemplo, con pero el de Pero por la suerte que existe el Infotec, que capacita de manera técnica. También los liceos. No, pero no, no. El liceo tiene el, el Infotec nada más sirve para cobrar. No, te, no son, pero ven acá. El Infotec Hay nada más sirve para cobrar a nosotros las empresas. Yo pago el Infotec. Oye, Raquel. Yo pago Tú el Infotec. Tú cumples con lo que dice la ley. Yo lo pago. Pero oye, el Tú Infotec el viene y me dice a mí: Yo quería dar un curso de servicio al cliente. Ah, que tiene que ser menos de 15 personas. Oh, pero yo estoy pagando en base a 10 empleados. No, no, no, eso son las reglas Sí, pero está bien, pero otra cosa yo quiero un curso de tal cosa, ah no tenemos yo quiero un curso, ah no tenemos y me mandan a veces eh, supuestos eh, capacitadores que mejor Bueno, pues quizás que tú ellos. no estás usando los canales correspondientes y solo estás limitándote a solicitarlo aquí, porque puedes ya. solicitarlo en Santiago, es la misma institución y quizás los cursos que se ofrecen allá son, es más amplio, la gama de ofertas, yo le digo porque soy instructora de Infotech pues en yo, materia yo, yo de mira, a, a través de ti voy a hacer un llamado a Santiago Capital, Isla Margarita, un llamado público al infote. Necesitamos capacitadores en el área de edición, diseño. Producción de televisión. Producción de televisión. Eh, sí, sí, Es más, eh, todos esos discursos sí, que, que, que yo le garantizo dos puestos Domingo. de trabajo. Dos puestos de trabajo. Uh -huh. Gente capacitada, no gente que uno le vaya a enseñar sí. y a perder el tiempo. También sí. Roberto decir que en ese sentido de la universidad los conocimientos en las distintas carreras son un poquito arcaicos Por ejemplo en mi caso, eh, licenciada en marketing, a mí no me dieron una materia de marketing digital que es lo que está obviamente ahora ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudió? En la, en, la, en la Universidad Católica en, en la Nordestana, un pensum ¿Y no del le 2006. dieron marketing digital? Mi carrera es del 2006. Pero, okay. eh, Raquel, pero. Bueno, aquí, pues, todas, todas tienen que revisarse. Claro, sí, es este que Estamos deficientes. Mira, cuando yo estudiaba, <coughs> estoy hablando del año 98. Estudiamos 2000, con los mismos libros incluso. Eh, eh, eh, unos libros que yo siempre la... lo critiqué, el fundamento de marketing. Uh -huh. Yo dije, es que no pueden darnos marketing de empresas estadounidenses. Uh -huh. Tú tienes que aplatanar. Aquí salió un libro mercado un poquito aplatanado con empresas locales, para enseñar marketing. Aquí, en la, en la única carrera que nosotros estamos más o menos bien, en medicina, pero después la demás carreras Y es carrera, porque es general y se van descubriendo nuevas la cosas. Las demás carreras estamos soletos en las sí. universidades de República Dominicana. Los estudiantes de aquí no tienen la capacidad que tiene un estudiante que sale de otras universidades, incluso no solamente de Estados Unidos, de cualquier país de Latinoamérica, claro. porque tenemos que tecnificar? Hoy en día, las empresas están ávidas de técnicos, sí. no de licenciados. Hay que actualizar los pensos de todas las universidades. Por ejemplo, mira, cuando a mi empresa llega una gente... De acuerdo a las necesidades. Cuando me, yo siempre aprendí algo, porque aprendí, claro, obvio. Una de las cosas que aprendí, me decía un profesor de marketing, Roberto, cuando tú termines tu carrera, no hagas maestría. El primer error que hace un estudiante... Terminar una carrera, una maestría para conseguir un trabajo sin, en la UAS. Sin tener la práctica. Oye, para conseguir un trabajo en la UAS mm. o para simplemente ir con un currículo, que hoy en día yo no miro currículo. A mí tú me llevas un currículo, bien, yo lo veo por tu cédula y tu nombre, pero a mí un currículo es tú demostrarme. La experiencia, entonces ¿qué sucede? parte práctica. ¿Qué sucede? Que cuando tú llegas en un árbol de doble filo a una empresa, hace ah, sí, yo soy licenciado en mercadeo y tengo una maestría en alta gerencia, Automáticamente el empresario va a decir, oh, pero este tipo me lo saca en uh, la lotería. Uh -huh. Cuando tú le sueltas a la empresa, el tipo se vuelve nada porque no tiene la experiencia. Porque no la tiene sí. la práctica. Ahora, si tú llegas humildemente, yo soy licenciado, sin experiencia, ya el que te va a contratar sabe tus capacidades. Pero cuando tú llegas a un título de maestría, tú estás creyendo que estás contratando uh -huh. un Bill Gates. Sí, Entonces, sí, sí. cada caso es muy particular. La idea es buscar un, un equilibrio de, de las universidades. Por ejemplo, aquí, en el área de electricidad. Aquí no hay técnico electricista, hay muy poco. En el área de plomería, aquí se necesitan muchas gente, muchos, eh, muchas personas que estén tecnificadas y son carreras que te dejan más dinero y más fácil. No De uso diario, obligatoriamente. O sea, ¿qué yo a mantener una licenciatura y una maestría para ir a ganar 15 mil pesos, 10 mil pesos. Es una locura, cuando la canasta familiar está a lo mínimo en 30, es así. Pues seguimos con denuncias, ¿qué les parece? El Falpo, el Frente Amplio de Lucha Popular, el vocero nacional Raúl Monegro, hace un llamado para piquetear mañana a la gobernación, escúchenlo de su viva voz, vamos a escucharlo. <tose> 12 a las 10 de la mañana, partiendo de la libertad con Pablo libre vamos hacia la gobernación a decirle al gobierno de Danilo Medina que este pueblo no aguanta más ni tolera más sin que se le construyan esas obras tan prioritarias, tan necesarias que necesita este pueblo. Nosotros entendemos que un día más en el puente de Ugamba, un día más en la carretera San Francisco Macorís, eh, Río San Juan, un día más. Sin la plaza, la cultura, los terrenos que se lo entreguen, al, a los terrenos que está ocupando agricultura que se lo entreguen a la universidad para que construya más edificios. Todo eso viene que este pueblo se siga movilizando y la otra demanda que hemos añadido a este pliego de demanda es que el gobierno intervenga y puedan eh, darle los MUNES el dinero que le han quitado a muchos ahorrantes, a mucha gente de este pueblo. Nosotros creemos que eh, razones además se justifica la lucha y que este miembro el, el pueblo participará en ese gran piquete hacia la gobernación. Por ese nuestro hermano... Yo le había mandado mundito. el que grabé hace un momentito. No sí. está bien, mundito, ya no Bueno, dice Mira, lo mismo. No estoy de acuerdo con... con... Yo apoyo a Monegro, él lo sabe, cuando las causas son lógicas. Pero estamos en un proceso de elecciones, el domingo... Uh -huh. El domingo. Tú sabes que es. El Entonces, no Falvo, cómo tú una de sus funciones eso. es llamar la atención de las autoridades y creen que este escenario es adecuado porque sí, todos es que todo los, los candidatos están es en la calle. Ahora mismo, ahora que nadie le va a hacer Pero caso. el llamado es a la gobernación exclusiva. Sí, pero que, okay, a la gobernación. Pero si tú haces un movimiento frente a la gobernación ¿eh? y tú sabes que esos movimientos hay la posibilidad de que terminen en qué? en tiro, piedra y gomas quemadas. Ya es repetitivo ese accionar de que primero paro sorpresa, lo vimos hace un par de semanas, mechonada la semana pasada en diferentes sectores. Eso es una cadena de actividades que viene realizando el Falpo. Que esperamos? Que llegue hasta ahí, hasta ese piquete y que sea totalmente como si siempre piquete, pacífico. El piquete, que yo, que pero, no llegue a una paralización de la ciudad, ni movimiento, nada por el estilo. Si es hasta ahí, un llamado a la atención a las autoridades por esas necesidades que tienen más de 60 años. Entonces, Son los eternas métodos, las Ajá, y, no y, nadie le, y no le prestan atención a las autoridades Ahora, la autoridad pareciera ser que les gusta Que sí, le paralicen el pueblo no, que, no, haya no, basura, no, que haya basura Que haya personas heridas Es que cuando, herida. es, es, cuando tú tienes ya un virus Y el cuerpo se te convierte inmune El virus no te hace nada Ya los políticos están inmunes a ese tipo A ese tipo de reclamación Pero las pocas cosas que se han conquistado Ha sido también por esa reclamación no. A, en, la mayoría, tú del 4%, en, la, en la mayoría de en 4%, no, ese no sé es un, un ejemplo particular que no. ojalá y todo el mundo lo imite pero ah. ese ha sido el único el único el ejercicio no ciudadano que tiene una conquista ha sido el del 4% los otros han sido lamentablemente porque yo no lo apoyo el método y siempre se lo he criticado siempre a todos los movimientos métodos violentos no, no estoy de acuerdo para luchar con ellos hay que ser inteligente los nuevos tiempos lo, nuevo tiempo lo exigen inteligente acciones novedosas inclusive de protesta y esas que son pacíficas pues hay que sí. apoyarla porque en otro país en todos los claro, países del mundo apoyo, cuando salen pacífica, a luchar apoyo. a protestar con pancarta en la calle son miles de gentes y, Pero no, aquí en la república mira, dominicana es, es, no son tres y cuatro los mismos de siempre que protestan está raquel poder de las redes que también mucho. claro que sí. mira